Pues diálisis es algo que um, se tiene que hacer cuando alguien tiene la enfermedad renal terminal. Es un aparato para sacar toxinas de la sangre porque ya las riñones no están funcionando um, pues necesitan diálisis para, que, para mantener la vida. Um, la diálisis se puede hacer en un centro pero también se puede hacer en un hogar. Um, para hacerlo en un hogar uno tiene que tener un poquito de salud, like okay. you have to be a little healthy, aunque no tienes riñones que funcionan bien. Hay ventajas y desventajas de hacerlo en el centro y en el hogar. Um, una de las ventajas de hacerlo en el centro es que otra persona te puede cuidar. Si lo haces en un hogar, uno lo puede manejar uno solo y también las horas de diálisis son mucho más flexibles. Um, y no tienes que ir guiando um, al hospital tres días a la semana. Pues cuando alguien está con una enfermedad bien serio, como la enfermedad renal terminal um, y no siente que tuvo una opción para el tratamiento que está haciendo, uno se puede sentirse bastante sin esperanza. Y además, uh, si uno se siente pues deprimido, Um, por no escoger el tratamiento que ellos les gustaría más, eso se puede afectar la calidad de vida bastante.